Por fin llegó el momento en que Elsa y su esposo habían estado esperando y es saber el sexo de su primer baby. Aunque se llevaron varios engaños donde el esposo de Elsa fue timado. ¡Cuatro, tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! <tose> ¡Salí el corazón! Mame, este, este está temblando. Tres, dos, uno. Falsa alarma. Falsa alarma. Mira cómo andas tú, güey. Mira con mandela, con el sentimiento puro y el puro. Había rosado más que la teléfono, me tiró más azul, pero es rosado, ahorita sí viene a perparar. Hasta que llegó el momento de la verdad, lo que la hizo dar un sentón en el suelo de la emoción al saber el sexo de su bebé. Todo esto se desarrolló con Baby's Show, donde la influencer compartió con amistades de los dos. No. Con una transmisión de media hora la influencer recibió la sorpresa del sexo de bebé y compartió con sus seguidores. La ausente de este momento fue la bailarina Paz Calderón, que se considera una gran amiga y colega en las plataformas sociales.